Eh, sí, de. Buenos días. Buenos días. De, de esta manera, el día de hoy empezamos eh, la sesión por Internet, la parte de la sesión del observatorio por Internet, y este, está, nos acompañan esta mañana, pues este, nuestro amigo, el licenciado eh, José de la Luz Santero, el arquitecto. Ángel Arcos, eh, el economista Javier Esparza, la química Paloma Robles Lacayo, la geóloga Carla Piñón, el licenciado Carlos Arce Macías, a quien le voy a dar la palabra para Inventa. que hoy conduzca eh, esta sesión eh, en la que eh, el tema que vamos a, a ver son... Eh, partidos, candidatos y elecciones. Adelante, Carlos, buenos días. ¿No se oye tu micrófono? Por favor, ábrelo y ya. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los que nos están eh, escuchando por Facebook Live en esta transmisión del Observatorio Ciudadano. Eh, estamos muy contentos, como siempre, de estar en esta charla del Observatorio hoy para ver un tema que creo que es eh, muy oportuno y que nos interesa a todos los guanajuatenses. Se trata esencialmente pues, de charlar y analizar las perspectivas que en este momento se ven respecto a los partidos políticos eh, y a las elecciones y las condiciones en que se encuentra Guanajuato capital, el municipio de Guanajuato capital, respecto a esta situación. Eh, creo que lo más importante para dar inicio a esto es saber en qué condiciones se ha venido desempeñando la parte electoral local respecto a los partidos políticos que participan en ella. Cómo han estado, cómo ha estado sobre todo la participación ciudadana? Qué tan demócratas somos en Guanajuato? Eh, cómo se encuentran las condiciones de las elecciones en su referente histórico y realmente si el asunto de la elección significa realmente la legalización y la legitimación, sobre todo, de las gentes que nos gobiernan. Por eso, pues, le voy a ceder para que nos dé un un rápido repaso sobre el asunto. Le cedo la palabra a nuestra compañera Paloma, este, Paloma Robles Lacayo. Adelante, Paloma. Tu micrófono, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bien, ya hemos hablado de estos datos. Muchas gracias, Carlos. Este fue el escenario electoral municipal 2018. Tuvimos una participación de 67,157 personas. Hubo doscientos veinticuatro votos nulos y 50 votos para candidatos no registrados. Hay que decir que estos dos últimos números no van a formar parte del an an análisis. Los votos válidos resultan de la suma de los votos dirigidos a los partidos políticos y a los candidatos registrados. En el caso de Morena, vemos que específicamente para este partido hubo 13.658 votos, pero desde luego se adiciona el PES, el Partido Encuentro Social, el PT, Partido del Trabajo, porque formaron parte de la alianza Juntos Haremos Historia, más estas combinaciones, Morena-PT-PES, Morena-PT, Morena-PES, PT-PES. Entonces, de una lista nominal de 136,915 eh, potenciales votantes, solo participaron en las elecciones ofreciendo votos válidos 67,157, que representa el 49%. Aquí voy a aprovechar para explicar la diferencia entre padrón electoral y lista nominal. Y es muy sencilla. El padrón electoral es la suma de todas las personas que solicitaron su credencial de elector y la lista nominal es la la suma de todas las personas que recogieron su credencial y tienen la posibilidad de votar entonces vemos aquí reflejada la participación del 49 es esta gráfica que mostrábamos al final estamos hablando justo menos de la mitad luego votos para morena para Morena específicamente tres mil ¿Perdón? ¿Cuántos votos tuvieron la alianza en el dieciocho? En la alianza diecisiete votos Ah, híjole ¿Y el, y el PAN? ¿Cuántos tuvo? Veintisiete mil doscientos noventa y dos votos El, el PRI, PRI tuvo ocho cuatrocientos cuarenta y tres El Partido Verde Ecologista de México seis mil doscientos un votos PRD, 4861, Nueva Alianza, 1,495 y Movimiento Ciudadano, mil Entonces, uh -huh. en porcentajes, el PAN tuvo 19.93%, uh -huh. la, la Alianza tuvo el 12.93%, el PRI tuvo 6.17%, el verde tuvo 4.53%, el PRD 3.55%. Nueva Alianza 1.09% y Movimiento Ciudadano 0.81%. Estos porcentajes son calculados sobre la base del número de votos destinados a cada partido o, o a la Alianza que ya mencionábamos que existe entre la lista nominal. Bien, y así se ve en, en gráfica de, de barras. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que de cada diez guanajuatenses, casi cinco votaron. Y de esos casi cinco, dos votaron por el PAN y tres ejercieron un voto razonado. Los que votaron por el PAN seguramente recibieron algún beneficio o, o quizá estuvieron eh, convencidos. Pero aprovechando este espacio, voy a eh, también hacer una, un breve repaso histórico de las elecciones en México. Y voy a comenzar por decir, a ver, voy a contestar la pregunta de por qué votamos. Primero, pues porque es un derecho, es uno de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de, de, de los mismos. El artículo 21 dice, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Desde luego, estos derechos políticos también están consagrados en la constitución política de nuestro país, de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 35, capítulo cuarto de los ciudadanos mexicanos. Son derechos de la ciudadanía, fracción 1 votar en las elecciones populares. Fracción 2 poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Es decir, cualquier persona de nuestro de nuestro municipio que ha cumplido los 18 años, que tiene un modo de nesto de vivir, puede votar y ser votada. El derecho de solicitar el registro de, bueno, etcétera, de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos eh, o así como a los proyectos independientes. Entre entre otros est eh, establecimientos del, del artículo 35. ¿Cuál fue la primera elección del país? La de 1824 y el primer presidente electo fue Guadalupe Victoria. Se da la constitución política, el acta constitutiva, la elección. En esa elección hay que decir que participaron hombres. ¿Cuándo se da el voto de la mujer? Esta fotografía me gusta mucho, pero no debemos perder de vista que la mujer votó muchísimo después del hombre. Permítanme hablar con paridad de género, con, con perspectiva de género. Hay un, hay un antecedente histórico que me parece muy relevante. El 6 de abril de 1952, más de 20.000 mil mujeres se agrupan en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, exigiendo su derecho a votar y ser electas. Es decir, y este, y este derecho se consuma hasta 1955 esto es parte de la lucha, es decir, en esa lucha seguramente participaron o tuvieron referencias nuestras abuelas. Nosotros votamos, diría Kamela, Kamala, por las que estuvieron antes de nosotras y votamos muchos años después de los hombres. Luego, ¿cuánto cuesta una elección? Primero logramos que fueran elecciones, que hubiera democracia, que, poda, que pudiéramos acceder el voto las mujeres también. Luego resulta que tenemos una de las, la elección más más cara del mundo, consignan algunas fuentes. A ver, aquí por ejemplo, 25 dólares según un estudio del 2016 de la BBC de Londres. Entonces tenemos, por ejemplo, según esta fuente, la elección de México por habitante, por votante, costaba más del doble de la, de la elección de Estados Unidos y pues qué decir de las otras, imagínense, la de México, 25 dólares por votante y la de Rusia, 0.44 dólares por votante, no hay, no hay punto de comparación, tenemos una elección costosísima más aparte los, las anomalías que se dan en el proceso, como la venta del voto, este artículo me, me gusta mucho se tienen referencias, no, no lo decimos de cierto, de que hubo este ejercicio en la elección pasada, pero no de que se hayan pagado cinco mil pesos por un voto. Así que si le pagaron menos, le informamos que lo abarató. <risa> Luego, hoy no solamente hay elecciones para hombre, para mujer, hay, hay un gran presupuesto para ello, sino hasta tenemos instituciones en las cuales denunciar delitos electorales. El, en nuestro caso es el Tribunal Estatal del Estado de Guanajuato y también la Fiscalía Especializada en Delitos de, de, de, de Electorales, que forma parte de la Fiscalía General del Estado. Me gustó en este momento recordar el poema Las causas de Borges. Se precisaron todas estas cosas para que nuestras manos encontran todo lo que hay detrás de que nosotros podamos votar. Yo sencillamente quiero concluir, ya lo había mencionado, con las palabras de Kamala Harris cuando llega a la vicepresidencia de Estados Unidos. Llega hasta aquí gracias a las mujeres antes de mí. En nuestro caso hay hombres y mujeres, hay una larga lucha. Entonces hay que preguntarnos, con una participación electoral del 49%, ¿estamos a la altura de las mujeres que lucharon para que tuviéramos este derecho? Y la siguiente pregunta es, ¿estamos construyendo una participación más sólida de las mujeres del futuro, incluya, in, incluyendo a nuestras hijas y nuestras nietas? En fin, ojalá que todos vayamos a la, a la urna, todos y todas, en las próximas contiendas, que ejerzamos un voto razonado, porque finalmente el, el, el voto no es solamente un derecho, no es algo que se conquistó con la lucha de muchísimas personas antes de nosotros y de nosotras. También es un acto de amor a nuestra tierra. En, en palabras de Rabindranath Tagore, la tierra no es la patria, sino los hombres que la tierra nutre. Hombres y mujeres de Guanajuato, que estamos haciendo por esta tierra que tanto amamos? Cierro mi intervención. Oye, Paloma, ¿podrías ¿Sí? repetir la primera carátula de la votación desde sector está rojo, eh, azul? Me encantó. Lo más me gustaría antes que entre el señor maestro Arce, esta es excelente Esa este es para que haga un análisis la gente contigo de cómo fue la votación para que sea la introducción para Carlos Arce que va a hablar de ello es interesante ver en qué número está uno y cómo puede invertirse esa pirámide en el 2021 Paloma ¿eh? es muy interesante ver esto muy interesante ¿Cuántos, el licenciado votos, tuvo liceo. El ¿Cuántos votos tuvo el azul? veintisiete mil doscientos noventa y dos. Luego el Morena, ¿Cuántos? Morena trece mil seiscientos trece mil seiscientos cincuenta y ocho, pero en conjunto por la alianza diecisiete mil setecientos. Sí, luego y el PRI. Ajá, luego el PRI, el PRI con ocho mil cuatrocientos. Perdón, tengo una acotación, ¿eh? perdón, o el PRI se va a unir al PRD, junto las esas dos votaciones, y te voy a decir, cuál va a ser verdadero pleito obviamente le va a quitar votos al azul, esa es mi percepción, en fin, porque esta, esta, me encantó esta, esta esta lámina está muy, muy enriquecedora muchas gracias, muchas gracias Paloma ¿eh? pues muy clara también licenciado y liceo, por favor sí yo, yo, yo lo que quiero es que si nos haces favor a ver si entendí bien, eh, cuando hablamos de un, el costo de un voto hablamos de tres precios, uno, el que cuesta al Estado, al Estado mexicano, lo que le cuesta que eso se llegue a las manos de un ciudadano, se vote, etcétera, todo ese asunto, hasta que se cuente, tiene un eso, eso da un valor, cuesta dinero. Segundo, segundo precio, lo que los partidos han estado ofreciendo a la ciudadanía, para que eh, vendan su voto, sí. que si lo comparamos, podemos ver que ni siquiera el dinero que le han dado los partidos a los ciudadanos da el valor de lo que le cuesta al Estado mexicano, ni siquiera debiera ser por lo menos lo que le costó al Estado mexicano, más un premio para que la gente, pues... Venda su voto, ¿no? Si es tan corrupta, pues que lo venda caro. ¿Por qué lo vende barato? Si ¿Sí estoy en lo correcto, Paloma. Así es, así es. Bueno, estamos... Voy a compartir nuevamente esa información porque es muy interesante. Sí. A ver. Por una parte, tenemos el escenario del costo de, de, la, de la elección, digamos, del costo de la elección, sí. que dividida entre el número de votantes nos da una cantidad, no el costo per cápita de la elección. Sí. En México, ajá, según el análisis de la BBC en, en 2016, es de 25 dólares y hay fuentes que refieren la elección de México como la más cara del mundo. Otras fuentes decían que cuando un ciudadano, una ciudadana no ejerce ese derecho, al menos se pierden 192 pesos, más lo que cuesta en sí misma la elección. Bueno, y por otra parte, tenemos lo que los partidos, hay que decir que esto se compone de la del proceso de organización y, y también de los, del financiamiento a, a los partidos políticos para su existencia y operación, sobre todo en la campa las campañas electorales. Es decir, es, es un conjunto, no solamente la, los, los institutos, los organismos que se encargan de llevar a cabo la elección de manera operativa, sino también el financiamiento a los partidos públicos. Luego, 25 dólares por persona. ¿Como para perdernos ese regalo? Pues no, porque es la lucha de muchas personas antes de nosotros. Pero luego, ¿cómo, cómo regresa ese dinero a nosotros? A veces. Y para las personas que, que lamentablemente deciden vender ese poder supremo que tenemos. ¿Cuánto cuesta un voto? La, el portal Informativo Animal con, eh, Político nos ofrece un estudio en donde... Que informa que el voto se vende entre ciento y cinco mil pesos. No tenemos idea de que en Guanajuato se haya pagado tanto, lamentablemente, así que podemos considerarlo casi un estafa. Pues yo creo que si hay don Carlos y Paloma, el voto va a acercarse a esa cantidad, ¿eh? Pues sí, puede ser bien. eso, eh. ¿Eh? ¿Ya terminaste, Paloma? Sí, Carlos. Correcto. No, creo que ha sido una, una muy buena presentación. Felicidades. Eh, Gracias. Ha estado muy, muy clara la condición en la que se encuentra la contienda, eh, bueno, la parte histórica y eh, con estas referencias ver hacia dónde vamos hacia el futuro. Hay que entender que las elecciones no son otra cosa, sino los procesos para traspasar el poder eh, en el caso de las monarquías pues hay una gente que se la traspasa a su hijo o a su hija si no hay ley sálica y este y en ese y en esos y en esos casos pues está resuelto en las monarquías en el caso de las repúblicas como méxico hay que estar constantemente haciendo elecciones también en las monarquías constitucionales pero para primer ministro en este caso para los presidentes de la República, para eh, los gobernadores y en el caso de los municipios, para los ayuntamientos. Acuérdense, no es para el alcalde, es para todo el ayuntamiento, porque el gobierno municipal es a través de un consejo, es un órgano colectivo que se llama ayuntamiento. Bueno, entonces sacamos la elección de ayuntamiento. ¿Cómo se procesa el poder, el traspaso de poder cada tres años, bueno, pues se procesa a través de elecciones. Cuando uno vota, lo que está haciendo es definiendo a quién le toca el poder durante el siguiente periodo. Este asunto que parece más o menos sencillo a la humanidad le llevó muchísimos años, siglos, siglos y siglos. Primero fue las monarquías y luego, después de, del siglo dieciocho, comenzó a darse la república. Montesquieu, sobre todo, este, la, la, la independencia de Estados Unidos. Y entonces ya con la, con la, con la república el asunto eh, se complica un poco más, pero también se define por una mejor lógica de gobierno, porque el problema de las monarquías es que si el heredero al trono resultaba un estúpido, pues se quedaban por toda la vida de ese estúpido con un mal gobierno este, en, en, en el país que así lo hacía y que tenía una, una monarquía absoluta. Pero cuando llega la república se supone que viene per, precisamente a controlar eso, a controlar esa situación con el recambio inspirado sobre todo en los griegos. Y ya los griegos, por ejemplo, prohibían que las gentes que no tuvieran suficiente dinero votaran. ¿Y por qué les prohibían votar? Precisamente porque desde entonces se compraba el voto y entonces los ricos de Grecia podían comprarles su voto y de esa manera pues hacerse del poder. Entonces la compra de voto es una tergiversación de la voluntad ciudadana y aparte pues es desciudadanizar el proceso y aparte de eso es un agravio muy serio contra la persona que no nos damos cuenta, pero y ese agravio esencialmente es arrebatarle la dignidad a la persona, su dignidad y decirle mira por estas migajas, porque son migajas al final de cuentas, así sean 500 o mil pesos, por estas migajas yo fulanito de tal te quito tu voto, te doy una despensa, te doy este, un tinaco, este, un, unas bolsas de cemento, o te pago aquí el dinerito, te quito tu voluntad ciudadana y me la quedo yo para hacer con ella lo que yo quiera. A la hora que se preguntan por qué hay una corrupción galopante en los gobiernos, el inicio, la génesis está precisamente ahí, en la, en la venta del voto en la clientelización que a lo largo de los gobiernos se hace constantemente dándole cosas a la gente. ¿Para qué les dan cosas a la gente? ¿Para que salgan de pobres? ¿Para que este, mejoren su situación? Nah, no, no, esa no se la crea. Por ahí no va el asunto. Se los dan para que voten por ellos en la siguiente elección. Y entonces esto cambia totalmente toda la dinámica de que, de que debería de tener una elección, que es el voto razonado para ver quién cumplió, quién hizo bien el trabajo y en perspectiva cuál de los candidatos o cuáles de los candidatos pueden hacer mejor el trabajo y de esa manera conformar un buen gobierno. Si esto se sesga y se se, se quita de esta de esta dinámica, pues lo que tenemos. Entonces no les llame la atención porque en Guanajuato hay malos gobiernos, sin ninguna duda les puedo afirmar que los que están compraron votos. Y lo más increíble del asunto, Paloma, es que pues le salió barato, eh, porque compraron muy poquitos votos. Este, si pagaron Exacto. a 500 pesos quizás Exacto. con unos nueve millones de pesos le hicieron y esos nueve millones lo sacan el primer año haciendo transas, evidentemente. Pero, ¿cuánto es el porcentaje del total de, de votantes, Paloma? 49 ¿Y el que ganó cuánto, qué porcentaje sacó? 19.93 Ahí está, ahí está, ahí, ahí está una de las claves. Uh -huh. O sea, con el 19 de los votos, con el 19% de los votos se hicieron del poder de todo el municipio. Prácticamente con muy poquitos recursos, este, tienen tienen el poder, pues prácticamente a hacer lo que quieren. Ahorita, imagínense ustedes, no no quiera contralor, el el arca del municipio está abierta. Pueden hacer lo que quieran con el dinero del municipio. No hay contralor siquiera. De tal manera que, vuelvo otra vez a, a repetir, el origen de todo está en la elección. La gente que venda su voto está realmente siendo cómplice pues, de la corrupción que hay en el gobierno. Entonces hay que, hay que tener muy clara esta situación. Aparte del ridículo que hacen porque están vendiendo verdaderamente por migaja su voto, quien recibió 500 pesos por el voto. La verdad es que hizo un mal negocio porque el mal, los malos gobiernos cuestan, ¿eh? no son baratos, cuestan y cuestan mucho porque en lugar de hacer las cosas bien, las hacen mal caras y se roban el dinero. Entonces hay que procurar que las cosas, que haya un buen gobierno para que las cosas se hagan bien, no se robe el dinero y el poco dinero que hay alcance para hacer más cosas en beneficio, sí, de la, de, de, del municipio, de la ciudad, a través de planes bien estructurados, bien hechos, bien pensados. A eso es a lo que debemos de apostar y más en una época tan complicada como la que nos está tocando vivir que está enfrentando una pandemia brutal que no, no, no, no, no habíamos vivido nosotros, otras generaciones sí, pero por el otro lado también un, una crisis económica muy seria en donde el asunto es que requerimos un muy buen gobierno para poder reactivar la economía después de la pandemia y poder salir adelante lo más rápido posible. Pero si ese gobierno se dedica a estar depredando los presupuestos públicos, pues cada vez nos vamos a retardar más, probablemente mm -hmm. no salgamos del hoyo y pues a todos nos va a ir muy mal. Ese es el asunto de esta próxima elección. Por eso estamos mm -hmm. preocupados en el Observatorio Ciudadano y necesitamos realmente ponernos las pilas para ver cuál es la perspectiva que tenemos. Y entonces sí, me gustaría que habláramos... Más bien de, de las candidaturas que hay, las perspectivas, quiénes, en, quiénes este, se ven en estos momentos para encabezar las las las uh, diferentes planillas de los partidos, em, empezando evidentemente por los alcaldes. Si quieren este. Sí, bueno, calla, decir, pero... y si quisieras comentar quiénes están este, propuestos para la alcaldía y yo lo más quería antes de eh, gracias Carlos me encantó tu exposición sabes qué Paloma me impresionó mucho la primera esta, exposición que hizo en las cartulinas porque significa entonces con el 19% con 10 millones en la bolsa administras en dos años Carlos 1.400 millones de pesos es un excelente negocio eh por 10 ah. millones o sea, manejas olvídate las mordidas los boches todo administras 1.400 millones de pesos para hacer lo que te pegue la regala gana y sin contraloré. ¿eh? Entonces, ¿qué significa esto? Que se ha vuelto, lo que tú has dicho, Carlos, un Guanajuato botín. Bueno, ahí cierro mi intervención. En la pregunta que tú me haces al respecto, los tres candidatos que se ven a la vista hoy, hoy es ya uno que ya avisó con sus TikToks que se quiera elegir, que es el joven Navarro. El otro que ya se registró es este... Este, Castro Cerrillo, que ya fue presidente, que técnicamente busca una reelección. Y el otro es Roberto Loya, que va por su tercera oportunidad, que técnicamente busca reelegirse como precandidato. Entonces, hay tres reelecciones de facto. ¿Qué sucede con esos tres precandidatos? Independientemente de, de las personas que presentan, yo y mi gusto personal es, al ver los TikToks de este Navarro, y quiero ser muy rápido y preciso al respecto. Quizás por mi edad se me hacen bastante ridículos. Como que no cumplen la necesidad de una ciudad. De una ciudad que es patrimonio de la cultura, que es una ciudad que tiene unas grandes demandas sociales, que tiene un replanteamiento naturístico. El joven, con esta estrategia de mercadotecnia, para mí se, se queda en un ridículo atroz. Por lo cual, el muchacho no cumple las o los requisitos que exige el día de hoy la ciudad independientemente de la mala fama que trae mala fama, yo no puedo acusarlo que es un notario público, pero dicen que le gusta mucho el dinero, eso dicen los que andan en este tema de buscar la corrupción en el caso del joven Cerrillo Castro que va por su reelección pues Ramón seguir dice que mejor nos puede decir cómo él puede conocer a fondo el tema de Castro Cerrillo realmente después de ver al hombre que quiere el pan pues definitivamente resaltan las figuras como esta y las de Roberto Loya Roberto Loya es otro muchacho que trae muchos deseos que dicen que Ricardo es chef y lo apoya mucho que trae muchas ganas de llegar pero yo al final de este tema eh, y no voy, voy a intervenir más los tres no cumplen los requisitos que hoy la ciudad de Guanajuato demanda ¿Qué demanda Primero es ser incorruptibles. Dos, conocer las políticas públicas. Y tercero, el rescate de Guanajuato. Los tres no están preparados para ese rescate de Guanajuato. Y el primero, pues se descalifica solo. No tengo que decir más cosas. No voy a usar calificativos en contra de ninguno de los tres. Pero no están preparados, Carlos, para ser los presidentes municipales de esta ciudad. Lo demás ya Paloma lo dijo muy claramente. El dinero que van a administrar para la votación, la corrupción que hay en la votación, etcétera, etcétera. Pero ese es el tema como yo lo veo. Gracias. Memo. Sí, sí. Este, ¿Quién más quiere participar? Adelante. Carla, ¿en, cuánto, ¿En cuánto venderías tu voto, Carla? No, pues muy caro. No, no, no. No, muy, muy caro No, no, yo no, no lo vendería. Pero bueno, me, me llama mucho la atención este, pues esta forma, esta correlación que existe también entre el, con los datos que nos presentó Paloma, entre el gobierno que tenemos, el gobierno local y la sociedad que somos, ¿no? Este patrón de convivencia política que, de esta, que, que al final es un reflejo de los hábitos y las costumbres cívicas de nuestra sociedad. Entonces, de alguna manera, estamos teniendo el gobierno que merecemos y, y esto pues nos tiene que poner a pensar porque en este patrón de decisiones de una colectividad, pues estamos viendo que no, no es una colectividad en sí, estamos hablando del 19%, de, de, de una parte muy, muy pequeñita que nos está rigiendo, que nos está gobernando y pues que esto va más allá de la representación. Eh, popular, ¿no?, que realmente se requiere. Entonces, lo que yo veo, pues, que en este proceso electoral, sí, como, se, como sociedad, de, de, tenemos que ver esta forma de ejercer y también retomar el control de nuestro gobierno eh, por medio de nuestro voto, no vendiéndolo. <ríe> y esto es lo único que puede garantizar este, un proceso libre y en condición de igualdad, eh, pues, para poder deliberar políticas que van a afectar positiva o negativamente a nuestra comunidad. Entonces, sí debemos de ser muy, muy pues conscientes de lo que vamos a, a hacer con nuestro voto. No lo vendan, por favor. Sí. Es una decisión sumamente seria. Coincido mucho con, con Carla. Es, es una tragedia, es decir, tanto que se peleó en la humanidad y, y no hay que perderlo de vista, es decir, Hoy estamos en la gloria. Justamente estaba recordando que se encontraron las momias más antiguas con 2.600 años en, en la, el municipio de Ocampo, Tamaulipas, pero también representan el primer vestigio de civilización en nuestro país. Es decir, existe el hombre en nuestro territorio desde el, hace 2.600 años y apenas en 1824 empezamos a votar y a elegir y elegir a nuestros gobiernos. Y las mujeres desde 1955, muchísimos años después, y eso porque 20.000 mujeres fueron a una manifestación y estuvieron en la lucha. ¿no? Activistas por nuestros derechos políticos. Entonces, no es posible que echemos todo por la borda. Que debemos ser muy responsables. Aquí hay un gran arraigo por la ciudad. Mucho amor. Es, es algo me, que me encanta, que me parece muy peculiar de Guanajuato. El máximo acto de amor, o mejor dicho, la máxima prueba de amor, es un acto. Obras son amores. Y la primera responsabilidad cívica es votar, pero no vender el voto, sino analizar las diferentes alternativas y elegir, elegir pues, aceptar este derecho y ejercerlo. Porque finalmente nuestro territorio se compone de muchos, Elementos de patrimonio cultural, del patrimonio natural, el, el desarrollo de, del territorio que pretendemos que sea ordenado, que no se deprede nuestro patrimonio cultural, nuestras, nuestras zonas, nuestros cerros, en fin, nuestros monumentos, que no se atente contra la dignidad humana. También estoy recordando que, y, y lo voy a compartir, porque tenemos a cierto candidato con estos antecedentes. Este es otro logro de nuestra lucha, de la, de la lucha de la ciudadanía. El INE aprobó que haya declaraciones 3 de 3 para evitar candidatos señalados por violencia de género, lo cual me resulta sumamente interesante, y ya hablaremos de ello en su momento. Aquí tenemos varios indicios de violencia de género de uno de, de Navarro, los... Navarro, Navarro. Entonces, esto debería descalificarlo completamente. Esperamos que el, el PAN, el Partido de Acción Nacional, sea congruente con su filosofía con sus estatutos, con su código de ética y descarte la, la precandidatura de alguien que incurre en todas las anomalías que pudieran ser señaladas en un gobierno porque ya pasó. Es decir, ya sabemos quién es. Antes, por lo menos, yo pudiera entender que se le otorgó el beneficio de la duda, pero ya lo tenemos más que probado. ¿Cuántos recursos Perdón. públicos han sido dispendiados? Perdón Paloma, entonces quieres decir más o menos que el PAN en Guanajuato está en, un, en una situación, claro, en lo local, parecida a la que tiene Morena respecto al estado Me de ruego. dinero, con, con la postulación de un imprescindible a, a, a la candidatura a gobernador. Salgado, Exactamente, que Carlos, Salgado exactamente. Demasiado. Allá tenemos un hombre que ha atentado, al menos, al menos eh, así lo, lo acreditan algunas mujeres, contra su integridad sexual. Y aquí tenemos a un hombre que atenta contra la integridad moral de todas las mujeres que considera opositoras. Entonces tenemos declaraciones, tenemos actos de intimidación contra personas que han estado cercanas y que han cuestionado su, su actuar. Bueno, hasta miembros del ayuntamiento del género femenino. Hoy... El PAN está en una crisis de credibilidad porque está actuando de manera incongruente con sus documentos fundacionales. No está respetando la integridad, no está respetando la igualdad, no está respetando los derechos humanos una persona que el PAN está presentando como única alternativa. Hoy el PAN en Guanajuato presenta al peor candidato de todos. Bueno, es, es una dura opinión. Eh, sobre todo para el partido que en 1954 presentó la primera, la primera propuesta legislativa para el voto de la mujer. Digo, resulta realmente paradójico, ¿no? Eh, Lolita, adelante. Las mujeres están muy activas hoy, ¿eh? <risa> Micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos mis compañeros y a todo el teleauditorio que nos sigue. Lolita, Mira, Lolita. Este, lo que dice Paloma es muy cierto en cuanto a, a Alejandro Navarro, que es el candidato del, al cual se está refiriendo Paloma. Pero, sin embargo, no olvidemos que también Castro Cerrillo también tuvo, en su momento también tuvo denuncias por una mujer, ¿sí? Y, y él también está atentando contra el género femenino. Era mi opinión. Bueno, gracias. Eh, sí este Javier Gracias. este bueno el tema es partidos, candidatos y elecciones ¿no? Eh, eh, yo lo que vi en cuanto a um, la violación de los derechos de las mujeres evidentemente el Instituto Nacional de electoral eh, de acuerdo obviamente a la a la ley este pues tiene un capítulo específico de registro, ¿No? Hay un registro nacional, eh, precisamente de agresión a las mujeres. Entonces, este, lo curioso del caso que únicamente hay ciertos estados, no alcancé a visualizar todos, este, pero ahí se pueden ver los sancionados, ¿No? Los, los que efectivamente fueron pecadores y están en el infierno, ¿No? Los demás pueden, pueden que estén en el purgatorio, pero si no eh, se comprueba, pues no entran al infierno, ¿no? Básicamente es la función, digamos, de ese registro, ¿no? En cuanto a partidos, digamos que serían como 11 partidos, pero yo he oído aquí que nada más hay tres partidos, y hay tres candidatos, y reflexivamente y metafóricamente, eh, licenciado Santibáñez ya hizo una traspolación de reelecciones, entonces no es una elección, es una reelección, que sería bueno tipificarla, este, no como una elección 2021, sino como una reelección, ¿no? porque los tres se reeligen, dos tratando, y, un, y uno, dos que ya fueron reales, y uno que eh, va por la tercera vez por ser, ¿no? Ahora, eh, aquí es muy importante el contexto en el cual se van a llevar las elecciones, ¿no? Si el tema es partidos, pues hay tres partidos que se, de, que se definieron ya que van a llevar en coalición, eh, o cómo se organicen, o cómo los juegos territoriales y negociaciones se den dentro del municipio, ¿no? Ok. También sí sería muy bueno revisar y que eh, la ciudadanía ingrese a la propia página del INE. Vea el registro eh, de la gente que está sancionada, verifique, eh, verifique el, ca el calendario, obviamente, de las elecciones, cuándo prácticamente inician las campañas, eh, qué norma las campañas, eh, cuáles son las funciones, digamos, operativas de un presidente de casilla, de un secretario, de un escrutador, eh, qué función tienen los representantes de los partidos políticos. Pero bueno, ya me excedí un poquito, únicamente yo quería intervenir para el comentario de que, bueno, pues está la plataforma de registro electrónico. No sé si ahí estén los pecadores que no fueron absueltos eh, de sus conductas eh, no propias hacia las mujeres, tanto ideológicamente como... No sé si haya verbalmente eh, físicamente, ¿no? No sé, eso lo ignoro. Si también él tenga ese tipo de, de acusaciones, ¿no? Eh, Ángel Arcos, ¿alguna, algún comentario al respecto. Bueno, la verdad es que esto del de, de voto y de la situación económica y todo, o sea, los datos que nos presenta Paloma son bien interesantes en cuanto a los al costo de los de los eh, del voto ciudadano en, en, en varios países y la diferencia o la tabla que pone ahí entre México y Estados Unidos o sea nada más nos vamos a la lógica de ver la primera cifra y dice veintitantos este en veintitantos mil pesos en o dólares en, en México y tantos en Estados Unidos pero habrá que ver ¿Cómo se manejan también las campañas políticas en esos dos países? O sea, aquí ya debe de haber un, un análisis un poco más profundo y el economista, en este caso Javier Esparza, debería de, de, de, de orientarnos un poquito en eso, porque son, son campañas políticas totalmente diferentes. Pero también no hay que olvidar que en México... Las campañas políticas salen de los recursos del mexicano, o sea, son aportaciones que les da el gobierno a los partidos para hacer sus campañas. O sea, ahí hay todavía mucha tela de dónde cortar para poder entender cómo se está manejando el voto y cuál es el costo de cada uno de los votos. ¿no? Y cómo se está manejando, pero sobre todo de dónde proviene el recurso para todas esas campañas políticas y hasta el término del proceso de elección el resultado final del, del proceso. Entonces, aquí no sé si Javier Espacha pudiera después darle una, una repasada a esto y analizarlo, porque es un tema muy, muy, muy profundo. En cuanto a la manera de votar, si uno compra voto o uno no compra un voto, o sea, eso ya es una elección muy personal y debe de llevar intereses muy personales. Yo me remito a lo que yo sé, o sea, cómo es que yo emito un voto en el momento de ir a la casilla y es reflexionando cuál de los, de los eh, candidatos o de las planillas que están ahí presentadas me va a dar un beneficio social o sea, no nada más a mí Ángel Arco, sino a la sociedad quién de ellos me va a ofrecer o puede resolver los problemas sociales de, de, de la ciudad de mi barrio, de mi zona etcétera, o sea no es ir y decir, me cae bien, me cae mal, eh, yo recibí los 500 pesos o recibí 150 pesos y voy a votar por él. Los problemas sociales se generan desde que el hombre se hace sedentario, se empiezan a generar los problemas sociales. Y las elecciones de quién va a hacer o quién va a desarrollar un papel en esa, en esa comunidad, ya con un ¿No? asentamiento. Este, como un asentamiento humano ¿quiénes son los que van a cumplir ciertas funciones? Entonces de ahí es de, desde donde vienen las elecciones, ¿sí? que ya después se hace constitucional y de acuerdo a las leyes y todo lo demás también, pero si nos remitimos a, a los primeros asentamientos la elección de la gente que iba a ocupar una función dentro de esa pequeña sociedad era la que iba, la que se suponía que iba a cumplir con esas obligaciones. Ejemplo claro, o sea, rápido para entenderlo. Las comunidades, eh, se hace la, la, la primera comunidad sedentaria y dicen, ok, sí, nosotros sembramos y provocamos la comida. Vamos a cosechar y vamos a alimentar al pueblo. Pero las otras tribus vienen y nos invaden. ¿Quién nos protege? Ah, zulano sutano y mangano. Y entonces ahí surge, ¿sí?, los elementos que van a beneficiar a la comunidad que está ahí para protegerlo de los demás. Y así sucesivamente en cada uno de los aspectos, ¿no? Pero se empieza a desarrollar todo ese sistema de personas que van a procurar el servicio de la comunidad. En este caso, el ayuntamiento es el que nos viene a procurar los beneficios sociales. Se vienen las épocas modernas y entonces el beneficio se transforma en un beneficio económico y no debe ser económico. Todo funcionario público debe de estar enfocado en que el beneficio que ellos hagan debe ser social, no económico. Y las tablas normalmente se manejan con beneficios económicos, pero no con beneficios sociales. Son los resultados que nos dan a nosotros los políticos. Esa es eh, mi opinión. Bueno, bueno, eh... Es muy, muy, interesante este asunto de cuánto cuesta el voto, porque los datos que nos da Paloma son los datos oficiales referente a lo que está presupuestado en los presupuestos nacionales, estatales, es para eh, llevar a cabo la función electoral. Eh, tanto ahí está incluido lo que cuesta la administración de todo este proceso como también las subvenciones que se les entregan a los partidos políticos para capacitación y para hacer campañas en los años electorales. Lo que tenemos ahí es que es muchísimo dinero el que se les está dando a los partidos políticos, al punto de que los partidos políticos en un sistema de cartelización ya no requieren a los ciudadanos. Los partidos políticos no necesitan tener ciudadanos atrás de ellos. Entonces, lo que queda de los partidos políticos, esto explica lo que está sucediendo en México, no es otra cosa sino las partidocracias y las camarillas, una partidocracia de cada partido político rodeada de una camarilla de incondicionales, los cuales han capturado los los, los puestos públicos en todo el espectro político y prácticamente se los van rolando entre ellos. Por eso las reelecciones y todo esto que está viendo. Pero es muchísimo el dinero que reciben, porque aparte de todo, y esto es muy, muy importante saberlo y que lo sepan la gente que nos escucha, está funcionando desde hace muchos años en México algo que los socialistas han llamado el pacto de impunidad. Esto significa que nadie va a mover el agua cuando se identifican problemas realmente de desvío de recursos porque entre los políticos que los recursos son para las cuestiones electorales y que como todo, todos los políticos están haciendo lo mismo, esto es distorsionando y tomando dinero de las arcas públicas para las elecciones de por sí caras las elecciones pues todavía hay un paquetote de dinero precisamente para comprar voto para, para, para clientelizar a las personas, a, lo, a los ciudadanos entonces Olvídense de la cantidad que se marcó ahí, esto aumenta como cinco veces más o seis veces más, estudio hecho por María Amparo Casar en el CIDE, de en cuanto a las campañas y el gasto de los partidos políticos, porque hay un gasto que tienen autorizado, porque todavía pueden tomar dinero pues, de, de, de, de aportaciones, de aportaciones este, que se les dan. Estas aportaciones muchas veces vienen de empresas interesadas porque luego los contratan, especialmente las empresas de construcción. Bueno, más dinero. Y luego todavía sustraen o hacen negocios particulares en el gobierno para tener un cochinito para enfrentar las elecciones. Entonces, pues esta es una carrera de que aquel ciudadano o sea, multimillonario para enfrentar una elección no puede entrar a la elección entonces esto va directamente contra la democracia porque usted como ciudadano o cualquiera de nosotros como ciudadanos pues este asunto de votar o ser votado pues ya no se conforma de acuerdo a la constitución y de acuerdo a las leyes eh, Guillermo Siliceo Ángel Arcos Carla, Paloma, pues en este sentido ya no pueden ser votadas o no tienen posibilidad de acceso, votadas probablemente, y sacas 10 votos o dos mil votos, ¿no? Pero ganar una elección, nadie puede ganar una elección en México que no esté atascado de billetes para hacer todas estas cosas que están prohibidas. Vender el, el voto está prohibido, no es algo que lo hagan los ciudadanos si quieren, facultativamente. Ay, hoy se me dio la gana vender el voto. De acuerdo a la ley, está prohibido. Por eso hay una fiscalía, una fiscalía eh, eh, este, especializada. Electorales para evitar todo esto. Pero no funciona. Yo creo, Memo, que pues, podemos pasar a platicar con la audiencia las ideas que hemos tenido sobre el filtro ciudadano. Aquí en el observatorio, eh, el cual eh, estamos trabajando con algunas otras organizaciones, ojalá eh, eh, coadyuven precisamente, para hacer un análisis eh, pues más, más, un poco más profundo de los candidatos a los diferentes puestos políticos y funciones públicas aquí en el municipio. hacer eh, todas estas cosas que en el observatorio. Para esto. Eh, a a pal... ver, alguien apague su. Ya. ya. Entonces, el eh, el Piri. entonces eh, están Pero precisamente. Están precisamente en. Bueno, en, Carlos, este... eh, eh, yo quisiera que también quedara algo claro. Sí. Eh, digamos, como conclusión de todo lo que estamos diciendo. En, en, en cada país, eh, los gobiernos deciden. Como, bueno, gobierno y pueblo deciden si en las elecciones el gobierno va a pagar todo o los ciudadanos pueden poner mucho o poquito, etc. En, y, y, y, y la razón de ello es que ¿por qué tendría el gobierno que gastar en eso? Ah, pues porque si solamente eh, hubiera recursos de los particulares, pues entonces... La plutocracia, los dueños de los capitales serían los dueños del gobierno porque nadie más pondría el dinero. Entonces México es un estado que decidió que no, que no va a haber, el gobierno de los ricos no se va a dar en México por esa circunstancia. Por eso los mexicanos con nuestros impuestos estamos creando un instituto, ¿sí? Para que el gobierno límite. Sí se puede, sí puede haber aportaciones de particulares, pero están sumamente vigilado, se supone según la ley, y ah. la fiscalía está verificando que así sea. Es decir, está hecho para que, que eh, eh, en los partidos no tengan problema de dinero porque el gobierno se los va a dar, y se los va a dar para que no sean los ricos los que compren el poder. Esa es la lógica. Pero en la realidad, lo que vemos es que los ciudadanos venden ilegalmente su voto, ¿sí? Y la Fiscalía no alcanza a detectarlos, pues, para sancionarlos, para castigarlos, etc. Yo creo que eso sí es importante subrayarlo, porque habría que volver a, a retomar el debate. Sí debe el Estado o sea, pagar la totalidad de la elección, o la mayor parte... Y, y, y esto le permite a los, a, en general al ciudadano ser eh, votado, votar y ser votado y ahorita tú acabas de concluir que no que por ejemplo si nosotros quisiéramos estar en la elección pues no, no podemos porque no estamos afiliados a un partido político porque bueno, no, no. todo se filtra eso a través de los partidos políticos, si no estás en un partido no puedes ganar entonces Hay, hay posibilidades entonces... de candidaturas independientes. así es. No más que con una vara altísima donde es difícilísimo hacerlo. Por eso. Por eso. Eh, Javier. Ah, mira, este, yo sé que el tema es muy diverso en cuanto a partidos. Debe haber una ley de partidos políticos. Hay que orientar a la gente. Uh -huh. Hay una normatividad que tienen que cumplir los partidos políticos. Uh -huh. Hay una normatividad para el procedimiento de registros hay una normatividad para las sanciones, y este y eso orienta mucho eh, la temática que es tan, este digamos, tan compleja, ¿no? de lo que hemos estado eh, hablando ahorita, y yo, este, de alguna manera, eh, diría que la gente debe estar un poco orientada, Obviamente lo que comentaba Paloma, hay un registro nacional de personas sancionadas en materia política en contra de las mujeres, ¿no? La ley de instituciones y procedimientos electorales, la ley de partidos políticos y la de delitos electorales. Aquí básicamente aplica mucho lo que sería el, pues digamos, el libro primero, nada más, ¿No? Eh, eh, para este asunto, ¿no? Yo sé que Pires está durmiendo, por, por eso le puse leyes, eh, porque a pesar de que los abogados tienen desventaja comparativa por ser tres y cuatro distintos, ahora les vamos a dar el estrellato, y sí que orienten de alguna manera a toda la comunidad en cuanto a estas tres leyes fundamentales, porque tipificaría el lluvia de ideas satelitales, si no están normadas por una normatividad jurídica, pues estamos Construyendo como Serrat, castillos en el aire, ¿no? ¿Qué opinan los abogados José Santibáñez, Carlos Arce, Guillermo Gerardo Siliceo? Y nosotros descansamos un poquito adelante. Yo creo, con todo respeto, cara, te agradezco tu ironía, mi querido Esparza, ya la extrañaba esta mañana, pero eh, es muy pedregoso, y pregúntale a Paloma, que, que ha sido una luchadora en las denuncias conozco otras dos personas que no puedo decir su nombre hoy, pero dentro del propio Cabildo han ido a denunciar al señor presidente municipal de Munción, se llama Alejandro Navarro. Es pedregoso que denuncias y el señor que recibe la denuncia ahí en el INE puede jugar y malabaría con ella y te la desecha, ¿Eh? Con una mano en la cintura. Y luego la que aprueban tiene que ir a un tribunal electoral y es farragoso ese procedimiento. El otro camino es ir al Ministerio Público y denunciar el tema, por ejemplo, violencia. No tanto sexual, sino la violencia que es tan grave, de insultos, de agravios, de toqueteo, etcétera, etcétera. Y vas tú al Ministerio Público, que yo conozco caso aquí en Guanajuato, y no te reciben, no te reciben. O te alargan la audiencia, o te piden una serie de, de pruebas que son terriblemente difíciles. ¿Cómo una mujer va a poder tener una prueba? que la toqueteó el funcionario municipal con el presidente municipal, pues es complicado, muy complicado. De ahí que no hay una voluntad del Estado, tanto guanajuatense como mexicano, en hacer cumplir la ley. Hay una grata impunidad. Por eso AMLO gobierna a sus anchas. AMLO llamado López Obrador. Porque él mismo en su campaña, mi querido Carlos Arce, gastó una multimillonada de dinero con Bartlett, y Salinas Piego, encabezado, en ¿no? para poder llegar y tener los votos que tú que agarrías para tenerlos. También regalaron despensa, regalaron. Si la democracia mexicana hoy languidece. ¿Por qué? Porque tanto el, el que es que hombre de izquierda, como un gobierno de derecha, o la, la atrocidad que tenemos en Guanajuato de Alejandro Navarro, son iguales en el fondo Son iguales. Y las leyes, mi querido Esparza, son muy complicadas, muy difíciles, se las ponen cuesta arriba a la gente valiente como Paloma o como otras gentes que van a denunciar. Son terriblemente tramposos cuando van a beneficiar a un cuate. Y eso es porque los partidos políticos ponen a sus consejeros. ¡Ojo, eh! Y esos consejeros reciben línea y ahí empieza la perversidad del derecho. Por lo cual, como dijo Carlos Arce hace rato, la impunidad es el otro botín que tiene el presidente municipal o diputado o gobernador o presidente de la república cuando asciende el puesto. Él ordena sí o no o manipula para que la ley se cumpla o no se cumpla en los bueyes de tu compadre. Eso es lo que te puedo decir. Finalmente ve el caso Lozoya, ve el caso Robles, ve el caso este tipo Ancira, Es vergonzoso lo que están haciendo. La ley la han triturado, triturado. Y finalmente hace promociones de leyes que nunca van a, a funcionar, pero con eso engaña, qué es lo que estamos viendo en nuestro país, por eso en, me refiero a Navarro, está haciendo lo que quiere, porque el ejemplo del gobernador que no despache en Guanajuato, y el presidente de la república hace lo que quiere, pues por eso están haciendo lo que quieren, hacen sus TikToks, se burlan de la gente, porque traen la lana del partido, la lana que él ya trae en el personal, y el padrinazgo de San Miguel Allende, pues dice, no me enganan, eso es como se está sustentando Guanajuato hasta ahí termino otro elemento que yo consideré importante de adicionar son para la racionalización la información, el conocimiento las estrategias y un poco qué temas van a abordar para la selección adecuada, aparentemente los tres candidatos en un ejercicio así muy rápido este, sí. cuáles son las plataformas electorales sí. o sea, qué temática van a abordar eh, independientemente que me caiga bien o no me caiga bien o ideológicamente yo me vacunaron con un partido o el otro o nunca tuve la oportunidad de estar del partido comunista pues bueno este realmente hay que ver cuáles son las plataformas para que la mayoría de la gente tenga mayor información es decir no es la persona no son los actos no es lo que sale en medios de comunicación cuál es la plataforma electoral que trae cada partido? en este caso concreto, deben estar publicadas, ¿no? ¿O, o, o es obligación por ley presentarlas? TikTok, TikTok. Pero sobre ese punto que estás mencionando, Javier, pues yo te puedo decir que todo eso que tú crees que existe, sí existe. Y sí hay plataformas, y sí dice qué debe hacer cada partido, pero si contrastas lo que dice el papel con la realidad vas a ver que la realidad no tiene nada que ver con lo que dice el papel. Es decir, el problema es que eso, esos documentos que orientarían la vida de los partidos y la, el ejercicio de las funciones de, ejecutivas, ¿sí? no suceden. Es decir, no, de no, se ve reflejado, no se ve, reflejado, no se ve no. reflejado en la práctica. Todo no, está la, escrito. La, la, la doctrina de cada uno de los partidos. Y por eso... Pero si tú no cumples o haces la similitud de ir con el notario público, tipo prista, y certificar que voy a cumplir, este, pues no, hay ningún, no, no ha habido ninguna consecuencia, ¿no? De cumplir o no cumplir. Es decir, eh, tú puedes ofrecer este, mejor alumbrado, eh, meter este, una red 5G para la telecomunicación de Guanajuato, inaugurar en un festival cervantino, pero en la práctica este Si no lo cumples, también debe haber una sanción. Claro. Que es una expectativa de decisión y racionalidad del, del consumidor, en este caso del consumidor del voto, ¿no? Es decir, hay racionalidad en términos pues de el elección. El beneficio hay social, opciones, no, es. ¿no? Es el a beneficio ver. social, ahí sí, Ya le estamos quitando la palabra a los abogados, yo diría no, que... Paloma quiere hablar. Sí, sí. a ver. Quedamos que en línea aprobó que haya declaraciones 3 de 3 para evitar candidatos señalados por violencia de género. Ya tenemos al menos un caso denunciado y, y lo que comenta Lolita. Por otra parte, quiero mostrarles esta auténtica joya que encuentro en los Estatutos Generales del Partido de Acción Nacional. El artículo 132 dice, a partir del conocimiento de averiguación previa o carpeta de investigación penal, o en aquellos casos en que exista una resolución firme de carácter administrativo, la comisión de orden y disciplina intrapartidista podrá acordar previa audiencia y bajo el procedimiento especial señalado en el reglamento como medida cautelar la suspensión temporal de los derechos partidistas. Cuando la protección de un valor jurídico resulte urgente y la medida provisional sea, provisional sea proporcional, útil e idónea, dicha suspensión no podrá exceder de seis meses. Bueno, ténganlo en mente porque entonces ahora hay que revisar otro documento. Nuestro, no, nuestro no, el señor Navarro, que pretende reelegirse, tiene todas estas denuncias en su contra. Y las últimas son precisamente por violencia política. ¿Qué dice? Tú lees muy bonito, Paloma, ¿qué dice la última denuncia? Uh -huh. Por favor. Solo eso, violencia política. Sabemos que existen tres, aquí tenemos los datos de dos, no, no tenemos contacto con la otra denunciante, pero, o sea, pero los medios consignan que hay tres, porque eso se mencionó en la reunión del Consejo General del IEC, pasada o antepasada, no sé, recientemente. Está fuerte. Otra, aquí por ejemplo, uso indebido de atribuciones y facultades por la omisión en el cobro a una empresa televisiva, además de seguir concediéndole los más generosos contratos para servicios publicitarios. El año pasado, por ejemplo, nada más el municipio le otorgó un contrato por 928 mil pesos y seguramente sin MAPA le otorgó otro por el mismo monto de cobertura anual. Oye, entre... la, ley, la ley electoral, perdón que te interrumpa rápidamente. Sí, sí, sí. Templa eh, el normar a todos los medios de comunicación en su accionar y obviamente la relación eh, entre en los procesos electorales. Pues, eh, como que habría que revisar, ya que metiste el factor de este, medios de comunicación, es un factor mercadológico para desorientar Orientar correctamente a la gente, ¿no? Es un doble. Si tú le pagas al medio de comunicación, pues te va a decir que tú eres campeón mundial, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, aquí, hablando de la congruencia, vemos que el PAN no ha acatado las disposiciones establecidas en sus estatutos, así que la ciudadanía debe saber de esta incongruencia. Si no es congruente con sus propios estatutos, pues, ¿cómo esperamos que lo no sea con la legislación? Y, y las obligaciones y funciones que le son inherentes ya en, el, en los cargos públicos. Aquí, aquí sería cosa de revisar las plataformas también, por ejemplo, el, el PRI que dice en relación a sus, a sus sanciones de los comités de honor y justicia, Morena sí. también este, tiene su propia normatividad, ¿no? Y el verde, pues este, de, eh, seguirá siendo verde porque los candidatos siempre han sido muy verdes, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta aquí ya debemos cortar este tema porque ya nos estamos alargando, ya van una hora 10 minutos y no hemos hablado del filtro ciudadano, que es un tema que, que, que se está desarrollando, está impulsando el, el observatorio eh, con otros grupos de la sociedad civil y es muy importante para este pro, próximo proceso electoral. Así que por favor, este Carlos, si fueras tan amable en, en hacernos la presentación de... De lo, que, de lo que se lleva de avance en esta idea de un filtro ciudadano para mejorar los can, los candid, las candidaturas a los puestos de elección popular. Por favor. Sí, gracias. Bueno, nada más eh, enganchar al asunto. Ya estamos viendo la problemática que hay para eh, procesar la idoneidad de las candidaturas, qué tan idóneos son los, los, los candidatos que hay. Ahorita nada más tocamos el asunto de alcaldes, pero esto, esto todavía es muchísimo más complejo, porque como ya lo dijimos, el municipio se gobierna por un consejo que se llama ayuntamiento. Entonces, las posiciones en los ayuntamientos juegan y en este sentido son importantes incluso los partidos que no van a ganar, pero sí ganan suficientes votos para posicionar algún regidor o varios regidores. Entonces, todo esto es importante. Los síndicos que entran directo junto con el alcalde que gane la elección. Entonces, es muchísima más compleja esta elección que una, que una elección a diputado o una elección a, a, este, a diputado federal o a gobernador, etc. Es mucho, muchísimo más complejo porque hay hay hay una en teoría de juegos, pues hay una serie de combinaciones este más que interesantes, más que interesantes, porque pueden ponerse de acuerdo a los políticos para decir tú no vas a entrar, pero te puedo regalar votos para que entre fulano o ahora ya incluso. Si, si, pueden estar también los los propios, los propios alcaldes, quienes van como candidatos a alcaldes pueden también ponerse como primer regidor o segundo regidor, en fin, depende. Pero entonces todo esto juega para establecer un acartelamiento de los partidos y definir desde antes cómo va a quedar el ayuntamiento para desde el ayuntamiento no hacer un buen gobierno, sino establecer un gobierno botín, que eso también nos ha sucedido. Y se ponen de acuerdo con los otros partidos más chiquitillos para a ver quién entra y quién va a poner ahí sus votos para los negocios que haya que hacer <coughs> y evidentemente salir de, de beneficiado por ello. Por eso, eh, estuvimos pensando en establecer lo que en principio llamamos un filtro ciudadano simplemente para ver la parte ética de los candidatos. Una, un primer rasero ético de los candidatos. Todavía esto, pues, podría llevarnos a otro tipo de este, discusión sobre cuestiones de capacidades, competencias, perfiles, etc. Pero vamos a ver ya. esta situación. ¿Puedo, compar puedo compartir, ¿verdad? Sí, sí, claro. Adelante, Carlos. Sí, ahí donde dice compartir pantalla le das y ahí, así, así, ahí abrió. Sí, pero, ahora dale ahí a tu, a la pantalla sí, que sí, te sí, sí. voy. Sí. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, estamos aquí en el filtro ciudadano. Eh, que... Esto es el trabajo que llevamos hasta este momento para, para ver cómo lo vamos a, a procesar. Entonces, hemos estado pensando en todo ello. Eh, miren ustedes, ¿cuál es el objetivo del Fri Filtro Ciudadano? Pues es crear una metodología para analizar la calidad ética de los candidatos a diversos puestos públicos, no solamente para el ayuntamiento, también para la diputación local y para la diputación federal. Incentivar la participación ciudadana, que nos interesa mucho, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil para que se pongan también a analizar estos perfiles y ejercer presión e influencia sobre los partidos políticos, pues para que mejoren el perfil ético de los candidatos. Así como ha estado sucediendo, no nos gusta a los ciudadanos. Necesitamos que mejoren el perfil ético. ¿Cuál es la justificación? Pues primeramente el mal desempeño en la función pública de diputados, miembros del ayuntamiento y alcaldes. No han hecho un buen trabajo. Los diputados, por ejemplo, pues hemos visto que únicamente hacen aquello que les manda el Ejecutivo estatal, lo cual distorsiona pues su función de representación de la ciudadanía. Ellos no están representando a los ciudadanos, están representando a esencialmente a su partido político en el caso de la oposición y en el caso del oficialismo pues haciendo siguiendo las instrucciones del ejecutivo estatal entonces esto hace que tengamos un congreso cucho que no funciona eh, el asunto es que todo esto funciona bajo la protección del pacto de impunidad del cual ya hemos hemos estado hablando eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues funciona de la siguiente, de la siguiente manera. Eh, les garantiza a los políticos no enfrentar acciones judiciales sustentadas. O sea, puede ir Paloma un montón de veces a presentar denuncias, Puede la ciudadanía enojarse y diferentes grupos sociales ir y presentar denuncias y las denuncias van a dormir el sueño de los justos. Pueden ir a la Auditoría Superior a presentar denuncias por malos manejos y el asunto en la auditoría, bueno, puede llevar tiempo, mucho tiempo, tranquilitos, a ver qué pasa. Lo estamos viendo recientemente con el asunto, por ejemplo, el proyecto escudo y de los contratos escudo. Vi la entrevista a alguien de la auditoría. Bueno, la auditoría está tranquila, que les falta nada más, que solventaron el 90% de las observaciones y nada más les falta un poquitito, el 10. Pero el 10% de las observaciones pues, son las verdaderamente duras y son las que no han podido... Este, sacar. Entonces, si en eso andan con el asunto de la seguridad pública, imagínense el asunto de las momias de Guanajuato. Si no, si no saben cuánto dinero hay y qué pasó con el dinero de las momias. Capaz que ese dinero se fue para comprar votos, estar reservando para comprar votos y por eso no lo encuentran. ¿eh? Puede suceder eso. Entonces, realmente el sistema no funciona, está atrofiado por el pacto de impunidad y este pacto de impunidad es un pacto de impunidad de todos los políticos para no tener que enfrentar la justicia. Entonces, nos tienen atrapados en un callejón sin salida aparentemente. Por eso, nosotros, al ver lo del filtro ciudadano, estamos proponiendo una nueva ecuación. Esta nueva ecuación es que como los, eh, los eh, políticos evocan la presunción de inocencia para reafirmar sus derechos de participación política y dicen, no, a mí no me ha probado nada, pues ahí está el señor de Guerrero, ¿no? Pues eso es lo que dijo. Es más, con eso también lo justificó el presidente de la República y dijo, no, ahí pues, tendrá muchas denuncias, pero así son los tiempos electorales. Entonces, pues las mujeres, pues seguramente porque se enojan no no creo que les importe su fama pública su dignidad a las a las mujeres no no eso no, como el señor no ha sido sancionado directamente por lo tanto pues que pueda ser gobernador de, de, de Guerrero pobre estado entonces pues eso es en la presunción de inocencia y a esa se atienen y una y otra vez nos lo dicen y así lo dijo, lo dijo durante mucho tiempo todos los, los candidatos del PRI, cuando había una oposición brutal en 1995, todo ese último periodo del PRIismo que llenaba todo, pues era la misma historia. Pues, a ver, compruébame. Y como está operando el pacto de impunidad, pues nunca les vas a comprobar nada. Y si no le puedes comprobar nada, pueden seguir haciendo lo que se les dé la gana. Pues no, nosotros decimos que no. En el filtro ciudadano se propone la siguiente regla. Ante el pacto de impunidad, fíjense bien, no es válida la presunción de inocencia. A nosotros no nos las hagan buenas la presunción de inocencia. No les aceptamos el asunto de presunción de inocencia. De tal manera que es más, funciona en sentido contrario para establecer algo que nosotros tendríamos que llamar más bien la presunción de culpabilidad. En principio... Por estar ahí donde estás, por la situación que se está dando, por el funcionamiento del pacto de impunidad, al revés, ante todos estos desaguisados, irregularidades que parece que están sucediendo y hay ciertos datos para inferir que están sucediendo, funciona más bien el principio de presunción de culpabilidad de los que están ahí metidos. Luego ¿cuál es la metodología para ver esto de el filtro ciudadano? Pues miren, lo que estamos proponiendo y esto está sujeto todavía a, a una discusión con los interesados, es que primero lo que vamos a ver es que haya la declaración 3 de 3 de bienes, intereses y la fiscal que ya está, está establecida y que por ley ya quedó y todos van a tener que presentar su 3 de 3. Eh, creo que en la anterior elección, solamente, eh, si, no me, si no me equivoco, una mujer, una candidata, eh, Livia García, fue la única que presentó su declaración de 3 de 3. Esto la salva en mucho de otras, de otras conductas que ha tenido en cuanto a, a estar Estar este, apoyando eh, funcionarios que ya deberían de haber sido corridos de su cargo, pero bueno, eh, pero fue la única que presentó. Todos los demás no presentaron la 3 de 3. Entonces hay que ver ahora sí que hay. Esa declaración de bienes. Hay que ver cada uno de estos nuevos candidatos. Pues, ¿Qué bienes tiene? Los intereses. ¿A qué intereses está imbricado? No está prohibido tener intereses. Lo que está prohibido es beneficiar esos intereses. El tráfico de influencia para beneficiar, por ejemplo, a un suegro. Eso sí sería este tráfico de influencia. Hay que verlo. Y que se esté pagando la, la, la certificación de que se está pagando los, sus impuestos. Una cosa que se da en el ámbito local. La buena fama pública. Es bastante fácil en los pueblos, en las pequeñas ciudades como Guanajuato, conocer la fama pública de las personas. La verdad que en un ambiente de cañada donde la mitad de la población ve lo que hace la otra mitad que está enfrente, es muy fácil saber cuál es la conducta y cuál ha sido la conducta y por lo tanto inferir la fama pública de las personas esa hay que analizarla. Y luego todavía es más bonito si uno lo ve en redes, porque pues aparte ya han puesto vida y milagros de lo que han hecho y de lo que han viajado y dónde han ido, y, y luego todavía se dan el lujo de hacer TikToks y pasar por patineta por el centro de la ciudad sin cubrebocas, este riéndose de los guanajuatenses atribulados por el COVID. Bueno, pues ahí está todo eso. Hay muchas cosas que, que analizar. Luego está el análisis de la conducta electoral, algo que no, no habían pensado estos señores. ¿eh? ¿Compraron el voto en las anteriores elecciones los que ya han estado en puestos públicos? ¿Estuvieron de acuerdo que estar participando en una elección se haya comprado el voto? Porque es bastante sencillo ir con la gente y sabe quién le compró el voto. Esos no son anónimos. No van encapuchados, ¿eh? Saben muy bien quiénes fueron los que anduvieron acarreando y recogiendo este, recogiendo credenciales, porque esa es otra práctica. Eh, te, te compro la, la, la credencial para que no vayas a votar y bajar así este, la cantidad de votos y así necesitan comprar menos votos. Entonces, hay que analizar la compra de votos y la clientelización. Revisen las redes sociales y las verán repletas. De políticos entregando despensas y un montón de cosas, pollos, este, pinacos, etcétera, etcétera. Eso no es, eso no está bien. Así no, así se, se deseduca al ciudadano, se le quita su dignidad y provoca que tengan que votar por ellos para recib recibir beneficios. Se anula cualquier tipo de de, de conducta generosa de parte de los ciudadanos. Bueno, el otro es el historial en los cargos públicos, porque como todos ya se andan rolando, casi todos ya estuvieron en los cargos públicos y dejaron una huella en ese cargo público. Hay que ver los resultados. Como decía Esparza, hay que ver si cumplieron con lo que prometieron. Por cierto, prometer y no cumplir está prohibido. ¿eh? También. Eh, lo otro es si hay referencias a vinculación con actos de corrupción. Puede haber. Capaz que ya tienen sobre sí eh, alguna vinculación con actos de corrupción. Hay que analizarlo. Y finalmente, la posibilidad de involucramiento en casos de acoso sexual, laboral y de discriminación contra cualquier minoría. Esto hay que verlo con mucha seriedad, no entro más en el tema, ya lo ha tocado Paloma bastante, hay que ver esa 3 de 3 en el caso de las mujeres, pero también hay discriminación contra otras minorías, el caso de, de, de, de parejas del mismo sexo, en fin, etcétera tenemos, tenemos casos también claros de toda esta situación en, en diferentes eh, de, de, de parte de diferentes funcionarios públicos. Esto tampoco, no hay que dejarlo pasar, porque esto es inherente a los derechos humanos. Esto es vital. O sea, no se puede tocar el asunto de derechos humanos. Tiene que haber absoluto respeto a los derechos humanos por parte de cualquier funcionario público. Eh, todo esto lo vemos a través de de un pensamiento dinámico que permita ver la realidad local. Hay que empezar a hacer análisis de la realidad local. Eh, no querer tener un buen gobierno si no empezamos a analizar todo esto y empezar a impulsar un poco la visión y la perspectiva de lo que nos está pasando, en dónde estamos parados. Mm. Somos, somos, eh, eh, pertenecemos a la especie, a la especie Sapiens precisamente porque nos funciona. Eh, el neocórtex cerebral, tenemos otro procesamiento el cual permite el, el lenguaje y a través del lenguaje ponernos de acuerdo, formular, relacionarnos a través de la razón y bueno, eso tenemos que utilizarlo para ver en dónde estamos parados y cómo podemos beneficiarnos organizando pues, el mejor gobierno posible. Hay que fomentar la participación de todos nosotros como mandato público el, el la obligación no se termina con el voto, porque el voto les da a los funcionarios el acceso al poder y el poder le da el acceso al dinero de los ciudadanos y hay que estar en toda la parte relativa al seguimiento de qué se hace con ese dinero. Al re, a la rendición de cuentas, esto es muy importante. Y creación de acuerdos a partir de la percepción colectiva de los ciudadanos, como los ciudadanos tenemos que estar viendo a la, a la, al poder, a los gobernantes. Los gobernantes no están ahí para que los aplaudamos y para que vayan a cortar listones y pongan caras bonitas, tampoco para que nos diviertan en las redes sociales. Aparte, no nos divierten, probablemente a los centenials nos divierte, pero pero a la gente seria y a, y a la gente madura y a la gente que tiene ya muertos en su haber por esta terrible pandemia, no nos divierte que se anden burlando y hagan chacaleando en las redes sociales. Entonces hay que, hay que ver esto ya con una percepción totalmente diferente para mostrar cierta madurez ciudadana en contraposición a todas las locuras y ocurrencias que puede haber en los gobiernos. Hay que promover la transparencia, mecanismo propuesto y, de, y diseñado por el Observatorio Ciudadano, ejecutado por el Comité de Participación Ciudadana que queremos formar para, para revisar toda esta parte relativa al filtro ciudadano, y la creación empoderamiento social a través de participación ciudadana, inclusiva y abierta a la comunidad, que la comunidad mande y nos diga la información, nos dé información que probablemente no conocemos sobre algunos, algunos eh, eh, eh, eh, postulados a los puestos públicos, algunos candidatos. Pues Simplemente pasarnos por la criba ciudadana. ¿Qué tú sa ¿Qué sabes tú de, de fulanito de tal? ¿Es una buena persona? ¿No es una buena persona? Hay de todo esto. En lo local los, los conocemos. Eh, el filtro ciudadano, ciudadano finalmente eh, quiere una administración pública legítima. Para esto es muy importante que los ciudadanos salgan a votar y, y que no haya un abstencionismo del 51%. Mm -hmm. Lo que realmente salgan a votar y voten. Pues pensando en, en conformar buenos gobiernos y en, en llevar a las cámaras a verdaderos representantes de los ciudadanos, que, que representen a los ciudadanos, que se comprometan con los ciudadanos a representarlos, que se afirme los derechos fundamentales de cada individuo, que nos garanticen los derechos humanos y el funcionamiento y la y, y, y el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro entorno y que se entreguen bienes y servicios sin estar condicionados como lo están haciendo hasta ahora todo condicionado a que luego votes por mí entonces sí te doy el tinaco y te doy la lámina y te doy la camiseta y la cachucha etcétera oigan está muy mal que el ciudadano estén esté acostumbrado lo estén acostumbrando a que le den, y le den, y le den, y le den. No, en los gobiernos el ciudadano también tiene que poner, no solamente el voto, tiene que poner también la parte relativa a la crítica, cuando no se está viendo, cuando no está viendo un buen, un buen, un, un buen gobierno, por ejemplo. Entonces los ciudadanos no nada más estar dando, eso es distorsionar otra vez la vida real. Y lo hacen a propósito, ya lo sabemos. Y acá lo que hay que garantizar es la entrega de bienes y servicios sin ningún condicionamiento, institucionales, sin colores partidistas, que ahora les ha dado por andar pintando todo de los colores de, de donde son, ¿no? Entonces todo lo pintan. ¿eh? Hasta, hasta el Pípila trataron de pintarlo. Bueno, entonces, esencialmente... Esto, esto es lo que queremos. Y vamos a meter, pues, en, en este filtro la declaración de 3 de 3, la investigación sobre buena fama pública, el análisis de la conducta electoral de los funcionarios que ya han estado metidos en, en elecciones, el historial de cargos públicos, cómo se han desempeñado respecto a su ética, y la vinculación con actos de corrupción, y remata el asunto todavía toda la parte relativa al, al, al, posible, al posible involucramiento en casos de acoso sexual o laboral, que es muy serio, o de discriminación contra cualquier minoría. Así de fácil y así de complicado. Vamos a ver si podemos solventar esta, este reto que nos hemos propuesto y que nos ayuden nuestros colegas también de algunas asociaciones, de algunos grupos ciudadanos. Esto es lo que sería importante explicar, Memo. Sí, sí bueno, este quería, había pedido la palabra a Carla y Paloma, y no sé si todavía crean pertinente. Sí, sí claro, que, claro. Para, claro. Para que lo haga, por favor. Carla. Claro. Claro. Sí, gracias. Qué guapa te eh, ves pues, con el peinado así, ¿eh? Felicidades. ¿no? Gracias, este bueno, pues sí, este bueno, este filtro es está eh, diseñado como un mecanismo de participación, un mecanismo no solamente de participación, sino un mecanismo activo de participación social y con la construcción de este modelo, pues queremos también atraer a todos aquellos ciudadanos para que participen en este filtro de los candidatos para la elección popular en el municipio de Guanajuato. Esto nos da una oportunidad para identificar y exponer con anticipación la calidad ética de las personas postuladas. Y de esta manera nosotros podemos eh, empoderar a la sociedad y ejercer su libre derecho de ejercer influencia y decidir sobre los mandos públicos. Recordemos, como bien ha dicho Carlos durante este, este uh -huh. conversatorio, que las prácticas particularistas y clientelistas no nos ayudan a entender la democracia. También sabemos que la participación ciudadana depende del acceso que el gobierno les dé a los ciudadanos para participar. Esta herramienta es muy importante porque surge desde los ciudadanos para los ciudadanos. Entonces, esto es algo muy, muy importante que tenemos que recargar y que, que, que marcar. Es, es, es una construcción social desde los ciudadanos. Este, por otra parte, para que tengamos esta democracia o esta consolidación democrática, necesitamos esta participación, pa, eh, democracia participativa, por parte de todos ustedes como sociedad. No importa tu nivel socioeconómico, tu religión, tu preferencia sexual, no importa. Va más allá de un voto o del turn out que le llaman. Va más allá de la democracia representativa, donde la política es medida por medio de los votos que se emiten en las, en las elecciones. Esto, este mecanismo está diseñado para una democracia participativa de una sociedad más, compre más comprometida y sobre todo corresponsable de las acciones de los gobiernos locales. Entonces, yo sí los invito a que rompamos con estos límites que son impuestos por el gobierno para promover esta participación de la sociedad en asuntos públicos, que nosotros nos empoderemos como sociedad para poder tener esta pues esta consolidación democrática y que también el, a aquella persona que queda en el poder pues que, que se restablezca estos niveles de confianza desde la ciudad desde la ciudadanía hacia los gobiernos locales y que también el acceso no sé se me ocurre que, que si vamos por este camino tal vez podamos llegar hacia una democracia directa no es decir que podamos también como ciudadano como ciudadanos tener ese acceso directo sobre las iniciativas políticas que existen. Entonces, pues es una invitación. Estamos muy emocionados de mostrarles este proyecto y pues ojalá que participen y ojalá que, que sean parte de esto. Sí. Paloma, por favor. Sí, gracias. Quiero hablar solamente... Carlos hace un momento hablaba de lo que estaba mal y creo que es muy importante que la ciudadanía lo tenga muy claro, aprovechando este artículo que ya teníamos identificado, los 10 delitos electorales. Aunque las instituciones eventualmente no reaccionen, haya un pacto de impunidad, es otro mecanismo muy claro, muy potente que tenemos los, los miembros de la ciudadanía y que no debemos desestimar. Finalmente, nuestra actuación frente a las instituciones las legitima nos cuestan muy caro como para no aprovecharlas. ¿Cuáles son los delitos electorales susceptibles de denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y ante el propio Instituto Estatal electorales del Estado de Guanajuato? Si bien, en el caso, por ejemplo, de violencia política, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es, es una entidad sustanciadora e investigadora, es decir, no va a emitir una sentencia, eso le corresponde al tribunal, Ahí están las, las, las dependencias y, y por mi parte, además de, de externar la invitación de Carla, también considero que en esta corresponsabilidad vale la pena denunciar, que es un acto de utilidad pública porque estamos defendiendo lo nuestro. Estamos defendiéndonos frente actos antisociales, conductas delictivas que, que perjudican la democracia y nuestra armonía y, y vida en convivencia. Utilizar bienes o servicios públicos en una campaña es un es un delito electoral. Hagamos memoria. El filtro ciudadano también es un ejercicio para capitalizar la memoria y el conocimiento colectivo de cada uno de los miembros de nuestra comunidad. ¿Qué ha pasado? Condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales, delito electoral, susceptible de denuncia. Comprar o coaccionar el voto de servidores públicos. Intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas, rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las elecciones, destruir o dañar material electoral, incumplir obligaciones de rendición de cuentas, publicar encuestas fuera de tiempos autorizados, inducir el voto siendo ministro de culto, alterar los datos de la credencial para votar. Estos son algunos de los delitos electorales, hay que tenerlos muy presentes. Ahora que tuve la oportunidad de revisar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia por el Estado de Guanajuato, me di cuenta del amplio catálogo de modalidades de violencia y de lo normalizadas que están. Si no somos capaces de identificarlas, pues mucho menos de denunciarlas. Hay que conocer nuestros instrumentos jurídicos, porque en principio están para mejorar nuestra calidad de vida. Gracias. Muchas felicidades. y sí, muchas gracias, Paloma. Este, bueno, le vamos a pedir a Lolita que nos haga favor de, de leer las reacciones del público en la página del observatorio ciudadano. Este parece ser que hay que hay muchas. Y este, pero no sé si Lolita no. tenga. Bueno, dice aquí que no, no la vemos. Yo le pido a Paloma, si tan amable. Sí, aquí estoy. Ah, aquí estoy. Yo nada más Aprovecho para saludarles. Hola, buenos días, buenas tardes. ¡Ay, la homilía del sábado! ¡La homilía del sábado. <risa> Hola, ¿qué tal, Paco? De regreso y de retorno. ¡Hasta Lolita! ¿Puedo hacer un comentario antes de que lean las, los, los, los, las opiniones que se han manifestado? Sí. Muy sí, breve. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. amén. No, lo que quiero decir es que yo encontré sumamente lúcida y muy concreta la presentación de lo del filtro ciudadano. En donde entró en la duda para mí es en la presunción de culpabilidad, no por plurito ni porque le tenga miedo al, al término, sino creo que más que culpabilidad es la presunción de responsabilidad, porque en el proceso de toma de decisiones va desde... ¿Quién concibe la idea, ¿Cómo la estructura? ¿Quién la ejecuta? ¿Cómo la ejecuta y para qué lo ejecuta? Yo creo que, por ejemplo, uno del, un caso un es clarísimo es la del arañazo, no, En donde eh, la persona se declara que se pues, no, no, no, no, tiene culpa. no, no, no, no, no, no, no, Se no, no, se trata de responsabilidad y responsabilidades de se Usted fue autor intelectual, fue autor material. fue Usted Porque operó la las difíciles. cosas. Ese es mi comentario simplemente y lo dejo para que ustedes lo analicen. Gracias. No, me Dios, gracias, Paco. gracias, Paco. sí Lolita por favor. Ok. ¿Alguien quiere contestarle a, a nuestro querido amigo Paco? Lo más quiero subrayar en lo que dijo Paco. No, no, es que lo más es, está diciendo que tomamos nota de él, de las observaciones de él. Y si lo haremos, claro. Ok. Bueno, este, de los comentarios está Luis Arce, que nos comenta y, y pregunta, ¿qué me dicen de además de la venta de voto, está la venta de partidos de poner candidatos a modo para que gane el candidato de otro partido? Esto es peor que la prostitución aquí. Aquí en Nuevo León, los tres caciques del PAN vendieron 26 candidaturas al bronco independiente para controlar el Congreso y que pasen sus cuentas públicas. Se requiere que quien no ejerza el voto tenga una sanción como la inhabilitación de su credencial para la siguiente elección 45% es muy baja la votación. Armando Morales dice ¿Cuánta razón tiene José Martí? Pueblo que se somete Pueblo que se somete parece y la ignorancia mata a los pueblos y es ignorancia matar a la ignorancia. Benjamín Manuel Mendoza Gutiérrez, con el gusto de saludar a las y los miembros del OCG, me permito sugerir la propuesta de hacer que la ciudadanía organizada y representada por muchos organismos no gubernamentales, no, burnaven, no gober, gubernamentales, perdón, sí, sí, bien. y asociaciones civiles. de auténtica representación ciudadana participen en las propuestas de los partidos ciudadanos propuestos por dichas organizaciones sociales de manera que se inicie una verdadera participación ciudadana e iniciar una verdadera democracia participativa en lugar de la democracia representativa que en teoría, en teoría tenemos ahora. Armando Morales, estimado panel, se ha dejado la iglesia en manos de Martín Lutero, con este salario de más de un millón ciento mil seiscientos setenta para cada uno de las y los consejeros del IEG por año es mejor quedarse calladitos no <risa> la compañera Paloma está dando en el clavo Luigi piña desgraciadamente la capacidad de análisis y la participación ciudadana es mínima de ahí como consecuencia que los gobernantes se permitan hacer, hacer lo que les dé su regalada gana. Hacer y deshacer con los gobernados. Es, es son los que tengo de, de comentarios. Esparza, tú no tienes comentarios. Pues Bueno, a mí se me hizo una reunión significativa de carácter orientativo, que de alguna manera hay las técnicas para hacer una evaluación, ¿no? ¿no? en términos de indicadores eh, específicos, y que nuestra opinión pues, esté fundamentada con parámetros de medición ¿no? y de evaluación, y quizá el comentario hacia Francisco Montiel, pues muy buena atingencia, tú le hubieras dicho amén, pero este, no es por ahí, ¿no? Eh, y obviamente sí, eh, por lo que vi del proyecto, se va a ir simplificando paulatinamente a medida que avance el proceso, ya los semáforos de dónde parten, y, y la idea es que lleguen al semáforo verde, ¿no? Ese es el, el, el mecanismo que, que estamos este, tratando de indicar. Y otra cosa, por ejemplo, es... es los medios de comunicación normalmente, eh, eh, por esquema de rating y todo, a veces no hay objetividad en sus este, investigaciones y obviamente van a estar en función a quienes les esté pagando para adicionar a la, o sea, para promover las partes de las campañas, ¿no? Normalmente en, la, en los procesos de campaña, siempre se va un extrabajador de alguna área de comunicación a, con el candidato específico y luego regresa a su puesto, ¿no? y obviamente buscando canalizar el contrato respectivo de comunicación social, que no hemos hablado de eso, que en futuros eh, eh, programas se verá si está cumpliendo con la normatividad electoral, cuándo empieza el proceso y cuándo debe ser la veda, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si con esto eh, adiciono comentarios positivos a la iniciativa de José Santibáñez Cantero. No, yo creo que el, el quien hicieron el programa, mi querido Esparza, fue una idea del maestro Arce con claro. la peligrosísima y brillante Carla y qué te puedo decir de mi guerrillera de oro. Ellos actuaron y han consensado con muchos ciudadanos. ¿eh? Ellos son los creadores de este programa y el observatorio lo está avalando y participa gustosamente en esta propuesta que se me hace brillantísima. Yo en lo personal los felicito. Me encantó y los felicito porque pone algo inusitado en la historia electoral de la ciudad de Guanajuato, inusitado, digno de presumírselo a nivel nacional. Los felicito a los que participaron en esta idea, ¿eh? muchas, muchas felicidades. Faltan como 60 comentarios, pero este nada más va a comentar uno este María Dolores Montenegro Acevedo, aparentemente... Sí. Gracias, no, mm, eh, mm. este, son los que yo pude ver porque estoy en, en mi teléfono y tenía que brincarme a, al, al Facebook en vivo para poder hacer los comentarios. No sé si haya más, pero eh, me imagino que sí. Eh, yo lo que quiero hacer es a, a todos ustedes que son que están más inmersos en lo de, lo de partidos políticos, lo de la fiscalización, eh, sobre todo de la fiscalía, a mí me parece excelente lo que, lo que nos comentó Carlos Arce acerca del filtro ciudadano, pero me gustaría hacer una pregunta. ¿Y qué tan viable sería que, que las personas... Es, es un derecho, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de ir a votar, pero yo considero que también es una obligación. Y mi pregunta es, ¿qué tan viable sería que se les sancionara a las personas que ya en tiempo... De, votas, de, de que tengan el, el, la edad para votar y que cuenten con una credencial de elector, este, se les pudiera sancionar por no acudir a ejercer su obligación bueno pues ahí, ahí tendría que ser una modificación a la ley electoral que la última no, pero ya, ya recibe una sanción en la, en, la, en la práctica que no va a votar debiendo hacerlo siendo su derecho y su obligación pues tiene un mal gobierno por lo tanto, no tiene los servicios que se merece como ciudadano. Ese es, este es el castigo que está implícito. No está explícito, pero es, el, es la consecuencia. Pero, pero, este Memo, ¿no crees que la gente a veces eh, dice, no, pues no importa, a mí no me afecta? Si no hicieron la calle de X, a mí no me afecta. Uh -huh. Sí, o sea, así de sencillo. Eh, yo siento y considero que, que a los ciudadanos en donde más, más nos duele y más nos pesa a veces esa es una sanción monetaria y yo lo comentaba cuando hacen sus obras y ponen, este, yo se los decía cuando pusieron así, yo les llamo pirindongos aquí Ángel Arcos que me, que me corrija no sé cómo se llaman esas cosas que pusieron en embajadoras y yo preguntaba que por qué, por qué ponían eso y, y la contestación era que para que no se subieran a estacionarse. Digo, bueno, es, si, te, si lo quitas y educas a la gente a que si en el momento en que se suben la infraccionas, te apuesto a que ya no lo van a volver a hacer. ¿sí? Entonces yo a eso me refería, Memo. Eh, ya claro. sé, eh, y por unos pagamos todos. Yo, por ejemplo, si yo voto o yo, yo voy y ejerzo mi voto por X y no ganó, ¿sí? y me tengo que este, ajustar o conformar más que nada a la persona que llegó al poder. Entonces, pero todos los demás después se están quejando, se están quejando de que por qué no llegó, por qué llegó fulano. entonces Yo yo considero que ahí este se tendría que legislar. Yo por eso preguntaba, ¿qué tan viable lo ven ustedes para que realmente se, se, se, se dé una sanción a las personas que como obligación y como ciudadanos mexicanos tenemos de ejercer nuestro voto? Eh, memo, rápidamente, Lolita eso requiere una reforma constitucional ya tiene muchos debates el día de hoy con este gobierno de López Obrador jamás lo va a hacer, lo que están haciendo es si no has visto la campaña publicitaria es comprando las credenciales de votar porque no quiere que vaya a votar la gente porque sabe que va a tener muchos votos en contra en estos momentos una reforma constitucional que es la que obligarías al voto no la veo en absoluto posible. Eso es lo que te digo por experiencia. Sí. Le voy a pedir a Paloma sí. que nos haga favor de leer la azul, la, las aportaciones. Me nada más una cosa. Sí, Carlos. Adelante, Carlos. Mira, este, nada más comentar respecto a esto. La verdad es que en México siempre vemos cosas que están cinceladas en piedra y que ya no se pueden cambiar. Hay muchos países en donde el voto es obligatorio, obligatorio. y hay sanciones para quienes no votan. Hay sí. este, multas de equivalentes a tres mil pesos y cosas así. Entonces la gente sale corriendo a votar y tiene que votar a fuerzas. A fuerzas sí. tiene que votar porque si no le viene una sanción y no les gusta pagar todo esto. Entonces este, no es algo nuevo en la legislación electoral. En, en la legislación electoral, aquí tengo toda una sección de mi biblioteca de pura cuestión electoral. Durante 20 años me dediqué a eso y conocí muchos países con, con otra perspectiva electoral. Este, hay muchas formas de votar. Hay votaciones con listas abiertas para, la, para, para las candidaturas, donde cada ciudadano puede poner el nombre que quiera. Eh, las listas se pueden hacer proporcionales, se pueden abrir, se pueden cerrar, etc. Hay una cantidad increíble de mecanismos para mejorar las elecciones, para que de veras pueda llegar gente que traiga atrás pues, la quicencia, el acuerdo de los ciudadanos y no nada más de un grupito. Todo esto se puede hacer. El otro asunto son las primarias, las elecciones primarias obligatorias de los partidos para que los ciudadanos en general vayan y ellos mismos sancionen las postulaciones de los partidos con, con, con listas abiertas para que los ciudadanos también puedan incluir otros, otro, otras propuestas. Entonces hay muchas formas de hacerlo y de cambiar nuestro sistema electoral. ¿Por qué no se hace? Bueno, ahorita no se puede hacer ya nada porque ya es tiempo electoral y hay un principio constitucional en el sentido que no se puede no se puede este, cambiar la legislación vigente pasando eso si alguien quisiera hacerlo de veras en serio hay todo un mundo de opciones para mejorar las posibilidades de que los ciudadanos tengan verdaderos representantes y mejores funcionarios bueno en concreto si no hay una reforma electoral sobre el tema seguimos ceteris paribus pero sí una de las conclusiones una de las conclusiones de, es de que es necesaria este tipo de reformas, ¿no? Y que de alguna manera los, los instrumentos jurídicos están en, en manos de los diputados para que hagan este proceso, ¿no? Pero hacer? sí, este, creo que ya nos vamos a ir a tres horas y media de no. programa. Y, si Entonces, bien, nos faltaría lo de Paloma ya. para concluir, ¿no? Y suspendes, no. Adelante, Paloma. Muchas gracias. En principio, pues, muchísimos saludos a las personas que nos hacen favor de acompañar esta transmisión. Tenemos el, el comentario de Leonora Villegas, excelente presentación del pueblo ciudadano, muy claro, mucho trabajo y análisis por delante. Lulis Piña, coincido con usted, claro y conciso. Leonora Villegas, Carlos Arce, y la compra de votos no se constriña al momento previo a la elección, sino que continúa a lo largo de toda la administración a través de la entrega de dádivas, despensas, estufas ecológicas, calentadores solares, pavimentación de calles, etcétera todo disfrazado como apoyos solidarios a la población más necesitada. Al menos por 10 meses, Navarro se quedó estático ante la pandemia, hasta que el gobierno del Estado le apoyó con obra pública, se reactivó promocionando su persona. Y coincidentemente con el periodo electoral, ¿verdad? Pero bueno. Luli piña como una simple ciudadana, de qué manera puedo participar y apoyar al filtro ciudadano? ¿Cuál es su estrategia para invitar a más personas a este proyecto? Gracias. Pues, Invitamos, desde luego nos pondremos en contacto con Lulis Piña, vamos a tener una, una reunión virtual y nos dará muchísimo gusto que se incorpore todas las personas que así lo deseen, será un placer. Claro. Lulis Piña, um, Jan Gottberg. hablemos más de la tragedia del ausentismo electoral en donde una minoría cotada termina eligiendo a los gobernantes como está sucediendo ahora. Mario Aguado, saludos, siempre interesante y valiosas aportaciones. Farfán Michel, ¿hay algún periodo identificado para el gobierno municipal de Guanajuato que haya sido un buen gobierno? Sí. Bueno, ahorita contestamos, Michelle, estamos haciendo memoria. Armando Morales, compañera Paloma, los ciudadanos en este tipo de elecciones nos sentimos como participar en un juego de béisbol. El juego aún no comienza y ya tenemos dos strikes. La mayoría de los candidatos dejan mucho que desear. Por eso el filtro ciudadano. ¿Tiene usted razón. Mm. Luis Arce, el puesto de secretario de ayuntamiento debe ser votado, ya que tiene la importante función de vigilar que todos los actos de ayuntamiento sean apegados a derecho, lo cual lo pueden poner en contra mm. de decisiones del alcalde y ser removido por este con el apoyo de un cabildo a modo. Armando Morales, ¿cuánta razón tiene José Martí? Pueblo que se somete, perece. Y la ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar a la ignorancia. Gustavo López-Lain, muy buen panel de opiniones e información. Sugiero que busquen otras opciones de difusión para llegar a una audiencia mucho mayor. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nada más mandarle un saludo a Sergio Tobar, que también nos está viendo, que fue delegado de Lina y que aquí marca que nos está viendo que andaba, fue con, con, precisamente con el anterior este, alcalde, ¿no? Con, con Castro, Cerrillo. Castro Cerrillo. Cuando sí teníamos delegación de Lina y no subordinada sí, Bueno, este oye, Memo, nada más, ante todo esto, yo creo que hay que preparar más cosas sobre temas electorales, a ver si, cierto, a ver cierto. si se puede... Bueno, vamos a tener dentro de 15 días y dentro de 21 a dos especialistas en el tema de cuestiones electorales, sí. incluso uno de ellos, el, eh, Jesús Vadillo Lara, fue miembro del Observatorio Ciudadano cuando se formó, solo que sus ocupaciones le impidieron continuar, pero él fue el presidente del IEC, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y va a estar con nosotros en, en, dentro de 15 días. Así que... No, inclusive, pequeños, pero... eh, habría que irnos sobre el calendario electoral para que sea más... Este... Eh, eh, filete, miñón, hacia los eh, ciudadanos que en ese momento van a estar en el proceso electoral, es decir, este, por ahí hay un calendario, cuándo se deben de registrar, o sea, cosas a lo mejor muy elementales, no tan este, teóricas y filosóficas, pero que tienen que ver mucho con el ciudadano de a pie, ¿no? Es decir, ¿en qué fecha se van a registrar, cómo se registra la planilla, este, sí. qué planillas son? Todavía no está definido, pero... Yo siento que el pronóstico, quisiéramos que todo fuera muy rápido, pero todo tiene un tiempo, ¿no? Y muy racional el, el planteamiento que hace Guillermo Siliceo, que probablemente, aunque está calentada la hoguera, el fuego debe ser como en dos semanas. ¿Es así? Sí, pues así es, así, así está programado, este, Javier. Perfecto. Bueno, pues este, hasta aquí llegamos, después de dos horas de transmisión en vivo en Facebook Live les agradecemos a todos su, uh, su paciencia y su constancia y a todos mis compañeros este les deseo que tengan un buen fin de semana, que sean tengan un feliz día del amor y de la amistad, porque mañana vamos a celebrarlo. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta luego. Buenas tardes, gracias.